amigos del día, retomamos la transmisión, dado de que el sector donde nos encontramos pues registra también problemas de internet. Bueno, las víctimas, según las primeras versiones que se han podido obtener acá, serían Ángelo y Jefferson Vega, padre e hijo. Ángelo y Jefferson Vega serían las nuevas víctimas de hechos violentos registrados acá en el Cantón Quevedo, específicamente en la parroquia Venus, del río Quevedo, lugar donde en estos momentos ustedes pueden observar se encuentra la Policía Nacional, ya también arribó el fiscal de turno Felipe García hasta esta zona para poder obtener información de primera mano y así conocer en realidad qué fue lo que pasó. Pero extraoficialmente se conoce que las víctimas serían... Ángelo y Jefferson Vega Padre e hijo habrían sido asesinados En este sector denominado La Gallinera, de acá de la parroquia Venus del Río Quevedo Esto se registró hace pocos minutos Según los moradores, estaban ya En sus hogares degustando De su almuerzo, cuando escucharon Una ráfaga de tiros que, que salió de acá, de, este, de esta zona, y al salir de sus viviendas para ver qué había ocurrido, pues se encontraron con la novedad de que dos hombres habían sido asesinados. Como les podemos mencionar, extraoficialmente se conoce que se tratarían de Ángelo y Jefferson Vega, padre e hijo, quienes se encontraban en este punto. Hasta el momento la Policía Nacional lleva más de 20 indicios balísticos recolectados en los exteriores de la vivienda, también se puede ver en la columna, donde está la policía, en la columna también hay indicios balísticos al parecer de, de lo que dispararon y esto impactó en la vivienda. Ahí también podemos ver elementos de la Policía Nacional, escalar una ventana para tomar un indicio balístico que estaría en esa zona de la decoración. Eso es lo que se registra acá en el Cantón Quevedo, las víctimas todavía están aquí en este lugar. La Policía Nacional ya ha llegado con el carro de medicina legal para poderlos trasladar hasta la morgue del Cantón Quevedo. El fiscal de turno también, Felipe García, ha arribado hasta este lugar para obtener mayores detalles de parte de la policía. Ahí los vemos ingresando al, al patio de la vivienda, donde eh, al parecer pues, estarían los cuerpos de estas personas. Esa es la información, amigos, que podemos llevarles a esta hora desde acá de la parroquia Venus del Río Quevedo, donde se puede observar allí en las tomas la preocupación también de la ciudadanía, eh, quienes han llegado hasta este sitio para obtener eh, los, los datos de qué es lo que ha ocurrido acá. También podemos observar elementos del GOE que están allí dando seguridad a los oficiales que se encuentran adentro, al fiscal de turno también, personal policial con armamento de grueso calibre, también ha arribado hasta esta zona denominada conflictiva por la misma Policía Nacional. Eh, de acuerdo con los moradores... No conocen quiénes serían los responsables, solamente escucharon las múltiples detonaciones de armas de fuego y posterior al salir pues se enteraron que sus vecinos habrían sido asesinados. Para quienes preguntan los nombres, extraoficialmente que se conoce extraoficialmente se conoce que se tratarían de Angelo y Jefferson Vega, padre e hijos, quienes habrían sido asesinados aquí en este sector de la Gallinera, como es conocido, acá en la parroquia Venus del río Quevedo. En... Ya en este momento también eh, los agentes de criminalística y de la DINASEC ya están recogiendo las cartillas que colocaron, pues ahí se pueden apreciar ...más de 20 eh, cartillas para recaudar lo que son los indicios balísticos en este punto. Ayer también se registraron dos muertes violentas acá en el Cantón Quevedo... ...donde un abogado y su primo fueron asesinados. Hace pocos minutos le contábamos la información también de parte de, de los familiares de estas personas... ...quienes están a la espera de que les sean entregados sus cuerpos para poder también velarlos... acuerdo con los moradores, el hecho violento se habría registrado aquí en la propiedad de la familia Vega, como podemos observar ahí en las tomas. La Policía Nacional y el fiscal de turno también se encuentran en su interior, recaudando lo que son datos que puede aportar a las investigaciones. Ya con esta muerte violenta registrada hoy acá, registrarían 85 sucesos violentos en el Cantón Quevedo, 85 muertes violentas en el Cantón Quevedo en lo que va desde 2022. De acuerdo con la Policía Nacional, el mes de junio fue el mes más violento en el que se, registraron, se registró una mayor cantidad de muertes violentas acá en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ya en, en lo que va de este mes de, de julio, ya se han registrado cuatro muertes violentas con las ocurridas ayer en la parroquia rural San Carlos, donde un abogado y su primo fueron baleados, posteriormente fueron incinerados y al abogado pues se le llevaron la cabeza, lo decapitaron y hasta este momento la cabeza no es encontrada por los elementos de la Policía Nacional, quienes aún continúan trabajando, según eh, la DINASEP, en flagrancia para poder determinar dónde estaría la cabeza de este ciudadano. Hace pocos minutos también conversamos con el padre de uno de los jóvenes, Ángelo Macías quien pedía ayuda a la Fiscalía y a la misma Policía Nacional para poder retirar el cuerpo de su hijo y poderlo velar. Para quienes preguntan dónde han sido, eh, dónde se registró este suceso que estamos transmitiendo en vivo, esto se registró acá en la parroquia Venus, en el sector conocido como La Gallinera. Aún no se ha mencionado por parte de la policía los datos exactos de, de la calle donde estamos ubicados, pero es del redondel de la Venus hacia adentro, en el sector donde hay una cancha, una cancha a la que le conocen como la gallinera. Allí, un poco eh, cercano, es donde se registró la muerte violenta de este padre e hijo, quienes también se encuentran dentro de esa propiedad donde ahora está la policía, eh, haciendo lo que es el levantamiento de los respectivos indicios. Allí podemos ver a los agentes recogiendo las, los casquillos de las balas que han quedado acá, de las que fueron detonadas por parte de los sujetos que arribaron. Todavía no se conoce en sí si habría por aquí cámaras que hayan registrado este nuevo hecho violento con el que ya, como les mencionábamos hace pocos minutos, las muertes violentas ascienden a 85. 85 muertes violentas en lo que va de este año 2022. La preocupación también de parte de los ciudadanos, dado de que este hecho violento se registra a plena luz del día, o sea, cuando ya la mayoría de los moradores se encontraban en el interior de sus domicilios eh, degustando de su hora de almuerzo, se registra este hecho violento. Que enluta aún nuevamente a una familia más de acá del cantón Quevedo, la familia Vega, como se ha identificado extraoficialmente. No es un dato oficial por parte de la policía, sino los propios moradores se han encargado de mencionar que allí habita la familia Vega y los, las personas fallecidas serían padre e hijo. Al menos esa es la versión extraoficial que se ha conocido hasta este momento desde acá de la parroquia Venus del Río Quevedo. y también para quienes están eh, interactuando con nosotros a través de, de nuestra página, el fin de semana que acaba de pasar también, circuló aquí en la parroquia Venus varios pasquines en los que se mencionaban nombres de varias personas a las cuales se las amenazaba y se las vinculaba con presuntas bandas delictivas. Eso dijo la Policía Nacional que estaba siendo investigado para determinar de dónde salieron y proceder a la judicialización del mismo para poder determinar quiénes están atrás de estas amenazas y también determinar pues quiénes, quiénes serían las personas responsables o quiénes serían las personas que están allí vinculadas en esos documentos. Eh, hasta hoy que conversamos con la Policía Nacional, mencionaba que siguen las investigaciones adelante, también se está investigando el caso de las dos personas asesinadas en la parroquia rural San Carlos, donde les comentábamos que un hombre fue decapitado, fueron baleados, incinerados, y una de las dos personas fue decapitada, y hasta esta hora todavía no se localiza su cabeza, sus familiares también se encuentran preocupados, ellos son de acá del Cantón Quevedo, y pedían a las autoridades judiciales que los ayuden para poder retirar sus cuerpos, ya que al estar incinerados se complica la identificación dactilar, tal cual les ha informado eh, los médicos forenses, les han informado que se complica la identificación de ellos, dado que sus huellas dactilares se encuentran completamente quemadas, sus dedos están quemados, por lo cual no se pueden tomar las respectivas huellas dactilares para poder dar con la identificación en sí de estas personas, aunque ellos los han identificado por características que registran sus cuerpos, eh, sobre todo a uno de ellos, a quien ayer mismo en la tarde le sacaron un video en el cual se ve el momento de la decapitación, un video fuerte y crudo que fue viralizado a través de las redes sociales, por así decirlo, se viralizó en las redes sociales el video de esta persona y así sus familiares lograron identificarlo plenamente como un abogado de acá, del cantón Quevedo. Eso es la información que se dio inicialmente a la policía, como les explicábamos, especialmente el jefe encargado del distrito Quevedo-Mocache, Darwin Guevara, mencionó que eran datos extraoficiales, dado de que había que realizar una prueba de ADN para poder confirmar oficialmente ...de quiénes eran las personas que habían sido asesinadas en la parroquia rural San Carlos. Sin embargo, aquí nos encontramos en, en lo que es la parroquia Venus ahora... ...donde se registran dos nuevas muertes violentas, aparentemente un padre y su hijo... ...quienes se encontraban en el interior de la vivienda que podemos ver ahí en las tomas... ...en la casa color verde con amarillo, donde están los miembros de la Policía Nacional ingresando a lo que sería el patio de esa vivienda para poder verificar eh, los datos. Bueno, nuestro equipo periodístico ha logrado obtener mayor información y dice en el hospital de Lías existe una persona fallecida y un herido. El fallecido sería Angelo, como les mencionábamos, y la otra persona sería eh, Jefferson. Vega, aparentemente. Bueno, vamos a leerles un poco de la información que nos manda el equipo periodístico de Aldía. Dice, en el hospital de Líez existe una persona fallecida y un herido. El fallecido corresponde a los nombres de Angelo Miguel Vega del Pozo, que sería el padre, y su hijo Carlos Jefferson Vega Delgado quien aún se encuentra allí en el lugar de los hechos, que es donde vemos en estos momentos a los elementos de la Policía Nacional eh, dentro de ese patio. Allí en el patio todavía se encontraría... Allí en el interior del patio todavía se encontraría eh, la persona que sería, el cuerpo de la persona que sería eh, Carlos Jefferson Vega Delgado, el hijo, y su padre falleció en el hospital de Líes, quien sería Ángelo Miguel Vega del Pozo. Esto ocurrió en la parroquia Venus del río Quevedo, lugar conocido como fábrica de hielo El Colorado. Allá, eh, ahí donde han ocurrido los sucesos, los conocerían como la fábrica de hielo El Colorado. La persona que está herida en estos momentos es Cristian Miguel Vega Delgado, hijo del hombre fallecido. ¿Estos datos pues, son reales? Sí, Estos datos pues, son los que han llegado hasta la oficina de Diario del Día, al equipo periodístico, al departamento de redacción, quienes son los que nos están proporcionando esta información. Ya confirmarles entonces que existen dos personas fallecidas, el hombre, el adulto que sería Ángelo Miguel Vega del Pozo, que sería el padre, su hijo Carlos Jefferson Vega Delgado y otra persona más que está herida en el hospital todavía, en un hospital de acá de la localidad, que sería Cristian Miguel Vega Delgado. Esa sería la información oficial ya que podemos llevar a ustedes en esta transmisión en vivo que se está realizando desde acá de la parroquia Venus del río Quevedo lugares donde ha llegado un, un sinnúmero de personas para poder presenciar eh, este hecho, el levantamiento de, de los cadáveres que se está realizando acá. Ahí también vemos en los patios vecinos, también han ingresado los elementos de la Policía Nacional para poder encontrar algún indicio que aporte a lo que sería la respectiva investigación. Reiterar entonces que los fallecidos serían Ángelo Miguel Vega del Pozo, padre, su hijo Carlos Jefferson Vega Delgado y habría otra persona herida que sería Cristian Miguel Vega Delgado. Esos son los datos oficiales que registramos hasta este momento. La preocupación también entre los moradores es de que este hecho se registró a plena luz del día. Como ustedes pueden observar, pues apenas son la una de la tarde y ya se está realizando acá el levantamiento del cadáver de, de una persona que está en su interior y otra que ha fallecido en una casa de salud, donde también se encuentra otro de sus hijos recibiendo atención médica. Eh, la preocupación es esta, dado de que a pocos metros también, a pocos como a pocas cuadras de acá de este lugar se encuentra eh, una unidad de policía comunitaria el ingreso de la parroquia Venus en el sector del Redondel, también del ejército. Allí se encuentra una unidad de policía comunitaria y el hecho se registró un poco más adelante, unas cuatro o cinco cuadras más adelante del ingreso que es del Redondel del ejército. Esa es la preocupación de la ciudadanía, quienes tienen temor también de hablar, ellos prefieren no hablar dado que podría haber represalias. Hace pocos minutos también llegó un joven acá llorando que mencionaba que su abuelo habría sido eh, la víctima de este hecho mortal. Reiterar para quienes están consultando los nombres, reiteramos los nombres de las personas fallecidas, el fallecido sería Ángelo Miguel Vega del Pozo, reitero, Ángelo Miguel Vega del Pozo es el hombre adulto asesinado, su hijo Carlos Jefferson Vega Delgado, quien aún está aquí en el lugar de los hechos, y todavía hay una persona herida que se identificada como Cristian Miguel Vega Delgado, que está en una casa de salud que todavía, recibiendo atención médica. Esa es la información, amigos, que les podemos llevar. La Fiscalía de acá del Cantón Quevedo se encuentra en el interior también, junto a elementos de la Policía Nacional tomando indicios de este suceso, de esta nueva muerte violenta, que como les decíamos ya con esto ascendería a 85 los casos de muertes violentas que se registran acá en el Cantón Quevedo. Y a esperar también que eh, salga la fiscalía ¿va? también para que se pronuncie acerca de este hecho y, y pueda proporcionar los datos oficiales que habrían obtenido en este lugar donde vemos el movimiento del personal de criminalística quienes ya van saliendo con algunos indicios encontrados en el lugar. También se tomaron la, la medi las mediciones, serían del de, eh, lugar donde se habrían parado los antisociales y habrían realizado los disparos que a decir de los moradores fueron múltiples al menos eso fue lo que escucharon las detonaciones fueron múltiples por lo cual salieron a ver qué estaba pasando y verificaron que el hecho violento se registró en la casa de sus vecinos a quienes los identifican como la familia vega ya hemos reiterado el nombre de las personas fallecidas eh, como les decíamos hace pocos minutos se trataría de ángelo miguel vega pozo y su hijo carlos jefferson vega delgado sin embargo, también hay otra persona que se encuentra herida en una casa de salud. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado. Eso es lo que la policía también ha podido proporcionar al equipo periodístico de Aldía. Para quienes recién se están conectando y están preguntando dónde ocurrió esto, esto es en la parroquia Venus del río Quevedo, ingresando por el redondel del ejército. Un poco al fondo, unas cuatro o cinco cuadras aproximadamente, eh, en el sector conocido como el, la cancha del gallinero, en una propiedad de la familia Vega. Allí habría ocurrido este hecho violento, donde dos personas han sido asesinadas y otra ha sido herida gravemente, por lo cual fue trasladado hasta una casa de salud. Aquí, en el lugar de los hechos, se menciona que hay una persona dentro de ahí donde se, están las hojas de zinc que hacen de... De puerta. Allí en el interior hay una persona que está sin vida, la otra se encuentra en una casa de salud junto a un herido también que habría sido trasladado hasta este lugar. ¿De qué parte son? Preguntan. Esto es en la parroquia Venus del río Quevedo, eh, como al norte de la ciudad de, de Quevedo, amiga. Ahí vemos al personal de criminalística ya preparándose también con sus trajes especiales para hacer lo que sería el respectivo levantamiento del cadáver y su traslado hasta la morgue del Cantón Quevedo, ya donde se podría verificar cuántos impactos de bala habría recibido su cuerpo. La preocupación entre los moradores y lo que ellos indican aquí es que debería haber mayor patrullaje policial, dado de que este, este nuevo hecho violento se registra a plena luz del día. Una moradora mencionaba, eh, yo estaba comiendo cuando escuché las detonaciones y me tocó salir corriendo para meterme debajo de la mesa, dice, y que no me cayera ninguna bala. Luego ya cuando escuchó el silencio, habría salido para poder verificar qué era lo que estaba ocurriendo y se encontró con la novedad que uno de sus vecinos estaba siendo sacado herido. Ya al constatar la información, le habrían informado que habían en ese momento tres personas heridas y ya luego de verificar, pues constataron que adentro de la casa quedó una persona fallecida y otras dos fueron trasladadas hasta el hospital de acá, a un hospital cercano, donde falleció uno de ellos. Y ahí ya vemos también el movimiento, el movimiento de criminalística también. Los hechos violentos también que se registran acá en el Cantón Quevedo eh, han dejado dilutada de a varias personas. Hace pocos minutos también conversábamos en el sector de la Galoplaza, en la parroquia 24 de mayo, conversábamos con los familiares de, de dos personas que fueron asesinadas en la parroquia rural San Carlos este domingo, quienes pedían a las autoridades que se agilite el trámite de identificación de, de las víctimas para poder ellos velarlo en la casa de uno de ellos, específicamente de Ángelo Macías, fue colocada una fotografía con varias velas para poder velarlo hasta que se ha entregado su cuerpo. Y así su padre mencionaba con todo su dolor poderle dar una cristiana sepultura como su hijo, pues se merecía a quien mencionaba como una buena persona y que desconoce por qué se registraron estos hechos violentos. El joven también estaba estudiando eh, jurisprudencia, mencionaban, y estaba aprendiendo de su primo, quien también fue asesinado, ...para poder ser un profesional acá en el Cantón Quevedo. Sin embargo, ambos fueron asesinados luego de haber salido a la ruta del río... ...lugar donde eh, acostumbraban ir a disfrutar, según mencionaba su, su padre... ...y fueron eh, de allí, habrían sido sacados, aún no se conoce si fueron secuestrados... ...o qué fue lo que pasó, ya que ellos solamente saben que fueron hasta la ruta del río para poder disfrutar un rato y ya al siguiente día les llega la trágica noticia de que habían sido asesinados, esto tras conocer su desaparición también y ver en los, en los videos que circulaban en redes sociales donde uno de ellos estaba siendo decapitado, eso se registró ayer domingo, con, con ellos sumaban 83 las muertes violentas, con estas dos que se dan acá pues ya ascienden a 85 los sucesos violentos acá en el Cantón Quevedo, Días anteriores también el jefe de DINASEC, Mario Escobar, mencionaba que de esas muertes violentas 12 eh, se habrían dado pues de personas inocentes que habrían estado en el lugar y la hora equivocada, por lo cual informaba que esas 12 muertes violentas habían sido colaterales. Para quienes recién se conectan, este suceso se está registrando acá en, en la parroquia Venus del Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Esto es al norte del Cantón Quevedo, como les mencionaba, del redondel del ejército hacia el fondo, unas cuatro o cinco cuadras aproximadamente. Allí se registró este nuevo hecho violento, como ustedes pueden observar en esa propiedad de donde está en estos momentos la policía, tienen acordonado el área, ustedes pueden observarlo allí, tienen acordonado el área para evitar que pase otras personas y dañen lo que ellos identificarían como la escena del crimen. Los elementos de criminalística han avanzado hasta el lugar también, ya han hecho el levantamiento de los indicios balísticos que estaban acá en el exterior, que sería eh, desde donde dispararon los presuntos sicarios a las personas que se encontraban acá. Aquí es un local donde venden hielo, una fábrica de hielo, se encontraban allí en el exterior realizando sus labores, cuando habrían llegado varios sujetos, aún no se conocen a bordo de qué, y habrían realizado los múltiples disparos impactando a tres personas. Dos de ellos ya han fallecido y una tercera persona se encuentra en una casa de salud recibiendo atención médica. Aquí en el lugar todavía se encuentra eh, el fiscal... El fiscal Felipe García, que es el que está tomando procedimiento de este nuevo hecho violento acá en el Cantón Quevedo, vemos que está conversando con familiares de, de las víctimas, está ya junto a elementos de la Policía Nacional todavía dialogando, obteniendo mayores indicios sobre lo que se habría registrado acá en este punto. Celia Araujo, que pregunta cuándo fue eso. Amiga, estamos en vivo, el hecho se está registrando en estos momentos y hace aproximadamente una media hora o 45 minutos se registró acá eh, los, los hechos violentos donde tres personas pues resultaron afectadas, dos de ellos ya han perdido la vida y un tercero se encuentra en una casa de salud. Vamos a reiterar los nombres de las personas que han sido eh, asesinadas acá en este lugar. De acuerdo a la información que el equipo periodístico del día ha logrado obtener, los fallecidos serían Ángelo Miguel Vega del Pozo. Reitero, Ángelo Miguel Vega del Pozo sería la persona fallecida, que sería el padre, y también fue asesinado su hijo, Carlos Jefferson Vega Delgado. ...quien aún se encuentra adentro de, de donde ustedes pueden observar esas hojas de sí... ...su cuerpo todavía se encuentra allí adentro... ...hay una tercera persona que ha sido también herida... ...que se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud de acá del Cantón Quevedo... ...esta persona ha sido identificada como Cristian Miguel Vega Delgado... ...Cristian Miguel Vega Delgado es la persona que aún está siendo atendida en una casa de salud... ...ahí podemos observar a los familiares de, de Carlos Jefferson Vega que se van acercando... Ellos tratarían de pedirle también a las autoridades ingresar y poder ver el cadáver de la persona que se encuentra adentro de esa propiedad todavía. Su padre se encuentra en una casa de salud donde lamentablemente falleció. Ya se espera que en pocos minutos también la policía de criminalística pues recoja todos los indicios que hay en el interior de la vivienda ya que están realizando una revisión interna a la propiedad allí a la fábrica de hielo donde ellos eh, estaban trabajando para poder recoger algún indicio que aporte a las investigaciones y poder determinar qué fue lo que provocó este nuevo suceso, esta nueva, este nuevo hecho violento que se lleva dos vidas más acá en el cantón Quevedo con lo cual les mencionaba pues ya serían 85 las muertes violentas que se registran acá. El hecho se registró en la parroquia Venus, esto es acá en el Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. En la parroquia Venus se registró este hecho violento, pues donde varios sujetos habrían llegado, habrían abierto fuego en contra de las personas que se encontraban allí en los exteriores de una fábrica de hielo, ubicada específicamente donde ustedes están viendo, en esas hojas de, de zinc, allí funciona una fábrica de hielo y se encontraban las personas que han sido asesinadas, que corresponderían a los miembros de la familia Vega, ellos serían las víctimas de este nuevo hecho violento acá en el Cantón Quevedo. Reiteramos los nombres para quienes están preguntando. Ángelo Miguel Vega del Pozo y Carlos Jefferson Vega Delgado. Ellos, son las Ellos han sido las personas que han perdido la vida en este lugar. Y una tercera persona que se encuentra herida, que sería Cristian Miguel Vega Delgado. Esas serían las víctimas de este nuevo hecho violento que se registra acá en el Cantón Quevedo. Ahí en las tomas podemos observar el drama de sus familiares también, que se encuentran eh, en los exteriores, también esperando ya que se realice el levantamiento del cadáver y su respectivo retiro hacia lo que sería la morgue del Cantón Quevedo. Sería allá los médicos forenses quienes logren determinar cuántos impactos de balas recibieron estas personas. Aquí en, en, en este lugar todavía vemos a la policía que está ahí reunida, pues obteniendo mayores datos, mayores indicios que puedan aportar a toda la investigación que se está llevando a cabo acá en esta zona que es conocida como la cancha del gallinero. Ahí como les mencionábamos... Está también el fiscal Felipe García, está el jefe de la policía, el jefe de la succión a los ríos y también está el jefe de la policía del distrito Quevedo Mocache con elementos de dinaseg criminalística dialogando en torno a todo lo que han encontrado en este lugar. Eh, para la gente que pregunta con qué tipo de, de balas fueron asesinados, aún no se conoce la policía de criminalística es la que está realizando el levantamiento de los indicios. Lo que sí podemos determinar es que fueron encontrados más de 20 indicios balísticos en los exteriores de esta vivienda, donde funciona una fábrica de hielo y donde habita la familia Vega, de la cual tres de sus integrantes han sido baleados y dos de ellos ya perdieron la vida. Aquí ya vemos también aproximarse, aproximarse al, al señor fiscal Felipe García, con quien vamos a conversar de manera oficial ya para conocer datos eh, relevantes a lo que sería esta investigación y poder así conocer de, de primera fuente qué fue lo que se registró acá en este lugar. ¿Qué tal, eh, doctor Felipe García? Buenas tardes. ¿Podría usted darnos datos breves de lo que ha ocurrido acá? Eh, tengo prohibido dar entrevistas por el momento. ¿Cuántas víctimas son? Tengo prohibido dar entrevistas por el momento. Gracias. Bueno, allí la, la versión del señor Felipe García, quien ha sido prohibido para dar algún tipo de información, era la persona que podía aclarar este hecho. Sin embargo, eh, se le ha prohibido, como ustedes escucharon allí en las entrevistas, no puede dar ningún tipo de versión. La policía todavía está en el lugar de los hechos. No han sacado del cuerpo de la persona que está en su interior, que sería Jefferson Vega, el, el hombre que está ahí. Eh, su padre también fue asesinado y su hermano también se encuentra herido en estos momentos. La Policía Nacional está ahí dialogando con los familiares, Tampoco han proporcionado mayores datos, no se ha dado ninguna versión oficial que se, por la que se pueda determinar qué fue lo que pasó, quiénes llegaron hasta este lugar y, y cómo se origina este nuevo hecho violento, si venían a bordo de motocicletas, de carros. Los moradores de este sector también se han... Eh, resistido un poco a proporcionar información por temor a represalias pues en los últimos días acá en el Cantón Quevedo salieron dos pasquines con los cuales se nombraban a varias personas y se hacían amenazas en torno a, a, a quienes serían también vinculados a presuntas bandas, por eso la ciudadanía tiene un poco de temor y prefieren no hablar con los medios de comunicación ni tampoco con la misma Policía Nacional por temor a que exista fuga de información o de que se vaya a registrar ...algún atentado en contra de su integridad... ...sin embargo aquí podemos ver a los elementos policiales... ...dialogar, recoger datos, obtener información... ...recoger los indicios balísticos... ...que como mencionamos al inicio de esta entrevista... ...eran más de 20, más de 20 indicios balísticos... ...los que fueron encontrados en los exteriores... ...de esta vivienda donde funciona una fábrica de hielo... ...y donde habitan la familia Vega... ...allí fue donde se registró este suceso violento... ...ahí a pocas cuadras también... Se encuentra la unidad de policía comunitaria de acá de, del sector de la parroquia Venus, como podríamos decir, y también eh, hay una, una cancha a la cual le denominan el gallinero. Allí exactamente fue donde se registró este hecho, a pocos metros de todos estos lugares que ya hemos mencionado fue donde se registraron estos nuevos sucesos. Ya ahí ya eh, podemos... Aquí vemos ya también llegar a, a una persona, a un familiar en este caso, a un familiar. Ahí también ya podemos observar que criminalística ya está moviendo la ambulancia eh, forense para ya trasladar el cuerpo de esta persona hasta la morgue de acá del Cantón Quevedo. Eh, reiterarles que la persona que está adentro de esta propiedad, de esta fábrica de hielo, es Jefferson Vega. Jefferson Vega todavía se encuentra aquí adentro. El hombre recibió múltiples impactos de bala y de acuerdo a las fotografías que ya circulan en redes sociales, eh, habría recibido múltiples impactos de bala en su humanidad, lo cual le habría arrebatado la vida aquí en este lugar. Su padre, eh, quien ha sido identificado como Ángelo Miguel Vega del Pozo, fue trasladado, trasladado hasta una casa de salud del Cantón Quevedo, donde se notificó su deceso. Su hermano, quien también ha sido identificado como Cristian Miguel Vega Delgado, se encuentra aún bajo pronóstico reservado también en una casa de salud de acá del Cantón Quevedo. A inicio también de la transmisión veíamos a los elementos de DINASEC y criminalística eh, recoger datos y, y también recoger la, los indicios balísticos que habían eh, dañado parte de la estructura de la vivienda. Ahí tal vez se pueden observar en las columnas de la vivienda, se puede ver los impactos que habrían in, eh, caído en este lugar y dañaron también parte del cemento, como se puede apreciar en las tomas. Aquí se espera también ya retirar el cuerpo de Jefferson Vega y llevarlo hasta la morgue del Cantón Quevedo, donde serían quienes tengan que realizar la respectiva autopsia y se determine cuántos eh, impactos de bala recibió esta persona. ya también a Dinaseg eh, realizar pues todo el movimiento para poder sacar el cuerpo de este hombre y llevarlo y llevarlo hasta eh, la morgue del cantón Quevedo como les explicamos allá se va a realizar la respectiva autopsia y se va a determinar cuántos impactos de bala fueron los que acabaron con su vida, la fiscalía de su parte pues ha preferido no hablar ha mencionado que tenía prohibido hablar del caso no se conocen detalles oficiales que sería la fuente en sí ...pero eh, han mencionado que tenían prohibido dar esos detalles. Aquí en el lugar ya han transcurrido más de una hora también de que se registraron los hechos... ...en que los elementos han recogido los indicios balísticos... ...y en que han tomado las versiones a los familiares de, de las víctimas... Ya ha pasado más de una hora de este suceso. Ya ahorita se va a coger el cuerpo de, de Jefferson Vega y llevarlo hasta la morgue del cantón Quevedo. El asombro de los moradores, y como mencionaban hace pocos minutos, es que aquí. A plena luz del día y un lugar donde es eh, transitado, como ustedes pueden ver, eh, hay algunas viviendas como que muy pegadas la una a la otra, se registró este hecho violento. Por ese motivo la Policía Nacional también revisó a todas la, las viviendas aledañas para poder obtener algún tipo de indicio. Sin embargo, extraoficialmente se habría conocido que no hay cámaras de seguridad en este lugar, pero eh, aspiraban pues, poder obtener mayor información de qué habría ocurrido, quiénes habrían llegado hasta este punto y a bordo de qué. acuerdo, eh, también ahorita los moradores que están eh, opinando extraoficialmente han mencionado que habría llegado un carro, un carro hasta este lugar con varias personas a las cuales no habrían identificado ellos y serían las, los que realizaron las múltiples detonaciones en contra de los miembros de la familia Vega. Tres en su totalidad resultaron afectados, dos de ellos pues perdieron la vida, uno aún se encuentra dentro de esa vivienda que en estos momentos ya está siendo... Eh, trasladado por parte de criminalística hasta el carro de medicina legal de donde va a ser llevado hasta la morgue del cantón Quevedo, ahí ya se realizaría lo, la respectiva autopsia de esta persona su padre pues falleció en una casa de salud donde fue llevado aún con signos vitales pero a los pocos minutos se conoció de su deceso y su hermano Cristian Vega todavía se encuentra bajo pronóstico reservado, esa es la información que les podemos llevar amigos de Aldía nos conectaremos cuando la noticia lo vuelva a meritar. Ya aquí la Fiscalía ha mencionado que no va a dar detalles. La Policía Nacional también ha referido que no se van a pronunciar en estos momentos sobre este hecho, pues están recién en la recopilación de información. Nos conectaremos cuando la noticia lo vuelva a meritar. Gracias a todos por habernos acompañado. No olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar nuestra página ww.aldia.com.es.